Los molineses han celebrado el pasado fin de semana la peregrinación a la Virgen de la Hoz. Este año se ha contado con la presencia del obispo de la Diócesis de Guadalajara, Sigüenza, don Atilano Rodríguez. Bueno, pues yo creo que ha sido una celebración muy hermosa. En primer lugar, porque una vez más se ha manifestado y se ha expresado el testimonio de fe de los molineses y de los pueblos de la zona. ...a la Virgen de la Oz. En segundo lugar, yo diría que ha sido también una manifestación no solamente de fe, sino de hermandad. Esto quiere decir que la gente se siente preocupada por las necesidades de los demás, pero también por el futuro. En algún momento de la Loa apareció esta inquietud... ...cómo afrontar la realidad... ...de despoblación, de necesidad... ...en la que viven muchas personas... ...y muchos pueblos de la comarca. Santa de los, ...tú que eres tan milagrosa... ...aquí está... ...este fiel grupo. ...aprovechando esta ocasión... Te, ...te quiero pedir una cosa... ...que ayudas a esta comarca... ...que monten infraestructuras... ...para combatir esa lacra llamada despoblación que activen la ley 45 que el estado ya firmó y que se puso en membrete el, el día 13 de diciembre del año 2007 Pues es decreto ley que le da legalidad y que a la despoblación protege que la doten del presupuesto que esta comarca le pertenece para que nuestros hijos y nietos aprovechando esta ayuda puedan trabajar aquí que no tengan que marcharse fu fuera a ser rico otras otras tierras abandonando la suya con una pena en el alma que está pidiendo todavía viva la virgen de los y finalmente yo destacaría también esa posibilidad que todos tenemos, tal vez no de resolver los grandes problemas que nos acechan y que nos afectan, pero sí la posibilidad de resolver esos pequeños problemas de cada día en la vida familiar, en las relaciones con los vecinos e incluso asumiendo proyectos que puedan ir en beneficio especialmente de los más necesitados. Por lo tanto, un día hermoso, y para dar gracias a Dios por medio de María. para ti desde mi querida Molina y a pedirte que nos concedas salud y mucha alegría. ¡Viva la Virgen de ¡Viva!